...son unas imágenes escalofriantes de un accidente... ...que ha ocurrido en una pista de Cas ...en Rivas Bacia Madrid, vea. Está viendo a dos pilotos aficionados... ...que protagonizan ese espectacular choque... ...se sale uno de la vía, pero ya ves que termina dando vueltas de campana. Ocurría en un nuevo trazado de, del recorrido, llevaba muy poco tiempo diseñado y ya lo ven. Es, es espectacular. Por suerte, a pesar de lo aparatoso y de que nos quedamos un poco sorprendidos viendo las imágenes con, con uno de los cars volando por los Nosotros aires, hace, eclaman, no así, hay como... que lamentar lesiones sí. de gravedad. Ellos mismos se sorprenden como Ay, diciendo, Dios como mío de, de mi vida, menudo impacto ¿no? el que <risas> hemos protagonizado. Bueno, pues afortunadamente la imagen es muy espectacular, pero... No hay que bueno, lamentar, insisto, porque... heridas de gravedad, Ricardo.